Desde Adelante Coín nos alegramos y felicitamos que el equipo de gobierno del Partido Popular aclare públicamente la situación de las aguas residuales en Coín. El pasado 5 de octubre nos levantamos los coínos y coínas con la alegre noticia que salían en algunos periódicos que la EDAR, la depuradora del Bajo Guadalhorce... ya depuraba las aguas de Coín. El origen de esta información venía del alcalde. ...y del Delegado de Medio Ambiente... ...que tras la segunda reunión de la Comisión Mixta... ...del seguimiento de la depuradora... ...afirman que coín ya depuraba las aguas residuales... ...desde el pasado 10 de agosto. Ojo, no parte de las aguas residuales... ...ni un alto porcentaje, sino que las aguas residuales... ...todas las aguas, y además desde el pasado 10 de agosto. Desde adelante coín conocedores de, los de la verdadera situación... Como lo debían de conocer también el alcalde y el delegado de Medio Ambiente, nosotros convocamos una rueda de prensa que Canal Coin para convocamos a Canal Coim para que se, ofre, se informase a la ciudadanía de cuál era la situación real. E invitamos al alcalde a visitar con nosotros los puntos donde sabíamos que las aguas residuales no, no estaban cumpliendo la normativa. Curiosamente, la noticia que emite Canal Coim. ...no muestra la parte del vertido... ...que nos consta que los profesionales... ...que vinieron de Canal Coín lo grabaron... ...y esas imágenes parece ser que se, se perdieron... ...y tampoco salen las imágenes... ...de cuando invitamos al alcalde... ...a que viniese a ver la situación con nosotros". "...casi un mes después de pedir explicaciones... ...estas que... ...las explicaciones de por qué... ...no aparecieron en la noticia... ...las imágenes de las aguas residuales... ...ni la invitación al alcalde... ...como digo, casi un mes después... ...desde la dirección de, de Canal Coin Televisión... ...nos informa que la tarjeta de memoria sufrió un fallo... ...y que las imágenes de las aguas residuales... ...aunque se grabaron, no estaban. Con respecto a la invitación que hacíamos al alcalde... ...y que tampoco apareció en la noticia emitida por Canal Coin ...la explicación que se intuye en el escrito que nos remiten... ...es que se basan en criterios periodísticos... ...de imparcialidad, objetividad... ...transparencia y profesionalidad. En fin... Hay que decir que, aunque no salió en la noticia que emitió la Televisión Pública Municipal, la invitación llegó y lo hizo por dos vías. Una más oficial, el registro de entrada del Ayuntamiento de Coín, y otra más política, el espacio de emisiones íntegras para los grupos políticos de Canal Coim Televisión. Nuestra denuncia en la, en la Televisión Pública Municipal de que se seguían produciendo vertidos de aguas residuales meses después de ese 10 de agosto, que decían que, que ya se estaba depurando todas las aguas residuales, se vio reforzada además por la emisión de un reportaje en el programa Espacio Protegido de Canal Sur Televisión, en el que salían imágenes de los vertidos y miembros de ecologistas de nación denunciaban que se estaban produciendo estos vertidos. Creemos que lo que finalmente provocó la respuesta del equipo de gobierno del PP fue la pregunta que llevamos al Pleno del 29 de octubre de este año, ya que después de esto eh, empezaron a llegar las respuestas tanto en el propio Pleno como en una eh, extensa emisión de Canal Coin televisión. Primero, no se estaban depurando todas las aguas residuales de Coin sino parte de ellas. Un alto porcentaje, pero el Equipo de Gobierno no fue capaz de especificar qué porcentaje. Segundo, el Equipo de Gobierno conocía varios puntos de vertido de aguas residuales, pero todavía se estaban produciendo y ellos se comprometían a arreglarlos en los próximos meses. Creemos que, de hecho, esta es la respuesta que el Equipo de Gobierno daba a nuestra invitación de venir a visitarlos junto a nosotros. Desde nuestro punto de vista, para que la rectificación fuese completa, el equipo de gobierno debería enviar una nota aclaratoria a los medios de comunicación que publicaron la noticia el 5 de octubre de 2020. Además, debería rectificarse la noticia que aparece en la página web del ayuntamiento con esa misma fecha. De esta manera, conseguiríamos que esta información correcta, de la que disponíamos tanto Adelante Coin como el propio equipo de gobierno estuviese disponible para toda la ciudadanía. Al fin y al cabo, esto es lo que nos proponíamos y es lo que se espera de un ayuntamiento serio y responsable. Desde adelante, Coín seguiremos atentos y atentas para que, y, y luchando continuamente para que la depuración del agua residuales sea real y no se produzca ningún vertido, a ríos ni a arroyos. Al mismo tiempo, Seguiremos trabajando e impulsando para que la depuración de nuestras aguas residuales se lleve a cabo en depuradoras de nuestro propio municipio, de manera que estas aguas, tras ser depuradas, vuelvan a estar disponibles para ser reutilizadas en el riego de nuestras huertas.